el 2 Segundo número Es el 8 El 8 El número ganador en el Pega 2 es el 2 8, el 28 Continuamos mi gente con el sorteo del Pega 3 Mucha suerte Y recibimos el primer número es el 3 El 3 Segundo número es el 0, el 0, tercer número. Es el 0, repite el 0. El número ganador en el Pega 3 es el 300, el 300. Finalizamos mi gente con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte Puerto Rico y estamos listos para recibir el primer número. Es el 7, el 7. Segundo número. Es el 8. El 8. Tercer número. Es el 6. El 6. Último número en Pega 4. Es el 8. El 8. El número ganador en el Pega 4 es el 7, 8, 6, 8. El 78, 68.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 Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Tanto de nuestra programación por WPRTV San Juan, WPMTV Bayahuey y WSTTV San Juan, 11 Mayagüez.